Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Madbúsculo en Tenerife un nuevo vídeo para el canal y bueno, en el vídeo de hoy podremos ver un entrenamiento mío un entrenamiento de pierna, concretamente eh, me ha me apetecido grabarlo darle, darle un contenido nuevo al menos desde mi perspectiva eh, para el canal y bueno, eh, como podremos ver el entrenamiento es muy sencillo es apto para cualquier persona tenga el, el nivel que tenga, lo único que tendremos eh, será que adaptar eh, las cargas a utilizar en, en cada ejercicio. Y eh, referido a esto, eh, tenemos que tener en cuenta que lo importante es mantener siempre una correcta ejecución técnica eh, antes que mover kilos, ¿vale? A nivel personal ya, eh, con mejores sensaciones he notado es manteniendo, como os digo, una técnica muy, muy depurada en, en cada una de las, de las repeticiones, especialmente eh, realizando la, la fase excéntrica eh, de forma muy, muy, muy controlada. Es como los mejores, como os digo, eh, resultados eh, he estado viendo en los, en los últimos meses a raíz de, de un par de, de lesiones ¿vale? que, que he tenido. tener entrenamientos con superseries, triseries, eh, descendentes, ascendentes y todas estas movidas. Eh, al final no es estrictamente necesario realizar este tipo de, de métodos, eh, sobre todo a lo mejor, por ejemplo, como es mi, mi caso, que entreno a diario y que el volumen de entrenamiento pues, lo tienes que, que adaptar bastante, ¿no? tanto el volumen como, como la intensidad. Yo soy de los que piensa que si mantienes un, un volumen de entrenamiento adecuado, con una intensidad adecuada eh, va a ser un tanto indiferente que traigas una metodología eh, u otra porque de cualquier manera eh, vas, a, vas a progresar mientras tú hagas las, las cosas vienen y, y con cabeza entonces como os digo en resumen es un, un entrenamiento muy, muy sencillo eh, vamos a centrarnos en lo que es la, la ejecución técnica Antes, antes que lo que es eh, mover kilos. Al final el ego lo tenemos que dejar fuera. El único a lo mejor, ejercicio que puede entrañar un poco más de, de dificultad es el tercero. Ahí vamos a llamarlo subida al cajón, pero podéis utilizar cualquier banco, un eh, step elevado, lo que tengáis a, a disposición en, en vuestro gimnasio. Tenemos en este ejercicio que concentrarnos mucho, porque lo importante es realizar el movimiento con las piernas que estamos trabajando, es decir, no eh, intentar eh, realizar ese pequeño gesto de ayuda con la, con la pierna que en este caso tenemos colgando. Y eh, un truco que, que os doy y que al menos a mí me sirve bastante es mantener la, punta, la puntera del pie eh, elevada y eh, apoyaremos solo lo que es el, el talón cuando, cuando estemos bajando. Es algo que a mí me, me funciona y creo que, que os puede venir bien también. Si tenéis a lo mejor también eh, un espejo en vuestro, en vuestro gimnasio, que obviamente creo que, que deberá haber deberá alguno, eh, sería bueno también que, que nos miráramos para eh, intentar que las que la rodillas no colapse vale, hacia, hacia adentro cuando estemos ya sea eh, realizando la fase concéntrica o la fase, o la fase excéntrica. Es eh, un eh, muy, muy bueno, eh, buen ejercicio. ha gustado o si os va a gustar este vídeo pues ya le, le dejaréis una manita arriba si no pues lo siento yo es como entreno a quien le guste bien y a quien no pues también y sin más como os digo si, si os gusta y queréis ver más vídeos de, de este tipo entrenando y demás pues ya me lo dejaréis en los comentarios un saludo y nos vemos en los siguientes